Hasta Sao Paulo, Brasil, con Amanda Jarumi, damos la bienvenida a Amanda Jarumi, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, nos va a contar un poco el panorama de cómo se está viviendo estas horas eh, terribles para la democracia en el Brasil, cuáles ya las repercusiones el día después de aquel intento de golpe de Estado por parte de miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro. Amanda, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño la saluda. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Buenos días a todos. Saludos desde Brasil. Bueno, qué pasa acá en Brasil es algo muy grave. Estamos todos movilizados muy atentos con las instituciones democráticas porque lo que hay sabido es que tienen una radicalización del movimiento bolsonarista, pero también hay partes de grupos importantes financieros que están financiando todo ese intento de golpe de Estado y también grupos eh, de seguridad militares y la policía que fue muy connivente con toda la destrucción de, de un lugar democrático muy importante para Brasil que es lo Congreso Nacional, lo Planato, todos los espacios muy importantes para nuestra historia de la democracia. Entonces, en día de hoy eh, en Brasil, los movimientos sociales eh, figuras importantes, políticas, todos están haciendo un llamado para que nosotros que defendemos la democracia y también el gobierno de Lula, eh, podamos nos movilizar y mostrar que esta es una parte eh, política radical, terrorista que no representa toda la voluntad política de Brasil. Amanda, eh, ya en la evaluación, ¿cuál la situación, por ejemplo, en Sao Paulo? En Sao Paulo, donde ayer estaba el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, estaba justamente en el estado de Sao Paulo cumpliendo una agenda, cuando eh, ocurría la toma por parte de bolsonaristas de las sedes de los tres poderes del estado. Algo inédito, algo nunca antes visto, y con un Bolsonaro que tampoco reacciona ni condena los hechos, sino, dice, la izquierda también lo hizo el 2013 y 2017. Acá en San Paulo infelizmente, también hay algunas Jotas que están bloqueadas por grupos bolsonaristas, pero hay una orden jurídica federal para evacuar todos estos bloqueos para que la normalidad eh, pueda volver acá en Brasil, en nuestras ciudades eh, y también en toda la conjuntura política. Es un momento eh, muy emergente para las fuerzas políticas. Tenemos que estar muy presentes y muy atentos. Esto no puede, ser, eh, no puede pasar como un posicionamiento político, ¿no es? Esto es un dato contra la democracia contra los principios constitucionales de Brasil. Entonces, tenemos que tener mucha atención. Es muy grave que Bolsonaro se pronuncie. Eh, no está en Brasil, que es muy grave, está en los Estados Unidos. Eh, no se pronuncia contra, no tiene una responsabilidad política. Lo que nosotros sabemos es que toda esa, esa movilización tiene influencia de Bolsonaro y su familia. Entonces, está todo movilizado ideológicamente de una forma muy radical, pero también muy personal con Bolsonaro. Amanda, a todo esto, ¿qué dicen los medios, los grandes medios de comunicación? ¿Cómo han enfocado los hechos ocurridos ayer en Brasilia? Los grandes medios de comunicación están eh, cumpliendo con su papel democrático, haciendo la denuncia de que esto es muy grave, es histórico, la democracia de Brasil está muy frágil en este momento y la misión de los medios de comunicación es denunciar. Hay un medio de comunicación bolsarista eh, que, que está haciendo un papel de dar los verdito, legitimar toda esa movilización terrorista como una movilización política. Pero tenemos que ser muy atentos y destacar que estos son grupos radicales terroristas que no re representan la realidad política de Brasil. Ahora... Un grupo importante en cuanto a cantidad de población que reúne y que es capaz de convencer, de movilizar, son las iglesias evangélicas, el poder evangélico que está claramente alineado a Bolsonaro. Eh, ¿Son estos grupos los que ayer participaron, por ejemplo, de esta toma delincuencial de los edificios de los poderes en Brasil? El bolsonarismo es muy complejo, tiene muchas raíces sociales. Una de las raíces es la religión, es la iglesia. No podemos decir que hay una movilización eh, religiosa, no, que hay una movilización eh, bolsonarista, que es un cuerpo político complejo, es una realidad en Brasil. Yo eh, prefiero comprender que este movimiento es un movimiento movilizado por las fake news, por una comunicación de masa, por WhatsApp, en Telegram, que cría una perspectiva eh, falsa de, de, de que es posible tener una intervención militar, de que este grupo bolsonarista representa la mayoría de Brasil. Creo que tenemos una grande crisis en la comunicación de Brasil los fake news de toda la estructura monetizada de Telegram y WhatsApp están movilizando estas partes terroristas y radicales a hacer cosas eh, crímenes anticonstitucionales. Manda eh, la Corte Suprema de Justicia hace instantes bueno hace horas ha definido apartar o suspender temporalmente al gobernador de Brasilia por su inacción, ¿no? por mirar a otro lado, mientras esto ocurría en las sedes del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, eh, quien tenía que resguardar o quien estaba llamado a resguardar el orden en el Distrito Federal, además un aliado de Bolsonaro, el gobernador, fue apartado porque no fue inoperante al momento de controlar esto. Eh, Mencionando que esto requería un nivel de organización bastante amplio y que era imposible que las autoridades locales no supiesen que se iba a hacer algo como lo que vimos. Eh, ¿Será que esto puede replicarse en otros estados, por ejemplo, tan bolsonaristas como Sao Paulo o como el estado de, en, en el sur, por ejemplo, en Río de Janeiro, que son bastiones políticos del bolsonarismo y que hemos visto movilizaciones radicales a las puertas de, por ejemplo, de las fuerzas de las diferentes instituciones de las Fuerzas Armadas, de rodillas pidiendo que tomen el control, que derroquen a Lula y que tomen el control del país. ¿Será que esto se va a replicar en otros estados? Bueno, hay de facto una voluntad política de ciertos grupos de intervenir eh, en sectores, en estructuras militares, en, otro est en otros estados, eh, hay esta posibilidad. Pero yo creo que hoy, eh, con Lula presidente, tenemos la capacidad de, una, de una, un bloqueo federal para conter toda la situación. Por esto es muy importante que todos que cometieron crímenes sean responsabilizados y van para la cárcel, porque esto no es un acto democrático, esto es un crimen contra la Constitución de Brasil. Entonces todas las responsabilizaciones necesarias es lo que estamos defendiendo como movimiento sociales, como movimiento político progresista. Entonces. Eh, no importa qué cargo, no importa qué espacio ocupa, tienes que ser afastado, tienes que ser ocupado por los crímenes de ser conveniente o de movilizar estas acciones antidemocráticas. Pero sí, lo que pasa en Brasil es muy grave, muy grave, en los movimientos sociales, en eh, los cuerpos políticos de izquierda, Partido de Trabajadores, Lula, y todos esos actores son muy importantes. Y nosotros tenemos que estar movilizados. Ahora, ¿qué dice el arco político brasilero? ¿Qué han dicho, por ejemplo, representantes de diferentes fuerzas políticas, incluidas las de Bolsonaro? ¿Se han pronunciado o aún no? Nosotros tenemos una mayoría eh, que defiende la democracia, una mayoría política mayor que la izquierda. Eh, con Lula hay una mayoría política más amplia también, porque Lula es un líder que aglutina muchas fuerzas políticas. Eh, pero hay como símbolos de la derecha, como Ruiz Sergio Moro, que está como no se posicionando correctamente se no conivente a este actos la familia bolsonaro y el propio bolsonaro también lo silencio es un símbolo también de ser conivente de estar movilizando creo que en un momento y que fica más explícito eh, la extrema derecha de la derecha la derecha de Brasil históricamente no no tenía este cuerpo político tan radical. Eh, ahora tenemos un cuerpo político de extrema derecha muy radical, pero la izquierda consigue tener hoy en Brasil una amplitud mayor que las fuerzas y partidos de izquierda. Eh, y movimientos sociales también movilizados y muy atentos. Es un momento muy grave, delicado para nuestra democracia, para la democracia de todo el continente, porque nosotros sabemos que esto es como común en Latinoamérica. Sí, nosotros lo vivimos el 2019, bueno, ustedes también el golpe a Congresal, a Dilma Rousseff el 2016, eh, Perú a la vuelta de la esquina. Es decir, es algo que se viene repitiendo, el guión se va perfeccionando, los métodos de repente también para poder eh, derrocar a gobiernos que trabajan para las mayorías o que representan a las mayorías. Eh, Amanda, hablaba al principio respecto de eh, declaración de emergencia de los movimientos sociales en el Brasil. ¿Se prevén algún tipo de manifestaciones o marchas? movilizaciones para los siguientes días? Sí, hoy en todo Brasil, mañana también en Brasilia, los movimientos sociales están haciendo un llamado, una movilización para un acto de defensa a la democracia. Y son movimientos amplios, movimientos de estudiantes, profesores, trabajadores de la universidad y de todos que comprenden o cuán grave este momento, y eh, que necesitamos dar una re respuesta democrática, pacífica en las calles. Es muy importante que nosotros mostramos que si sí, Lula es presidente, es legítimo, tiene el reconocimiento institucional de todos los poderes, del Congreso y también de la población. Eh, ¿Qué pasa en Brasil? Yo creo que tiene una influencia muy fuerte de lo que se pasó en los Estados Unidos, en Capitolio. Es como la misma estrategia. Y acá precisamos punir todos los responsables y hacer con que este momento, que es un momento de gravedad democrática, se torne un momento de fortalecimiento de nuestras fuerzas y fortalecimiento del gobierno de Lula. Gobierno de Lula que apenas tiene una semana en el poder, el anterior domingo fue eh, posesionado en su, el inicio de su tercer mandato y exactamente una semana después los seguidores de quien perdió las elecciones tomaron y piden un golpe de estado. Sí, eh, es importante destacar que la pose de Lula fue un gran suceso, con muchos líderes internacionales, muchos reconocimientos de órganos importantes, y también una movilización popular muy grande, muy festiva, que pasó en Brasil, que no, no, que, que no podemos comparar con estas escenas criminosas, con estas escenas de violencia que la extrema derecha ha proporcionado en Brasil. Es muy grave, estamos todos muy atentos, preocupados, constreídos, porque este es un, un espacio del pueblo, espacios importante para nuestra historia y que este grupo que debemos clasificar como grupos terroristas, como grupos radicales de extrema derecha, eh, infringieron y fueron criminosos. Entonces, todos tienen que ser investigados, los que financiaron, los que movilizaron y los que cometieron crímenes contra la democracia. Amanda, ¿cómo entender este momento que no solamente vive el Brasil, sino casi toda la región, esta eh, radicalización de las derechas, llegando a la extrema derecha, llegando con estos discursos de odio, con estos discursos conservadores, antiderechos, pero además que vulneran la libertad y la democracia como tal, que si no estoy de acuerdo, si no gano yo las elecciones, digo que hubo fraude y le prendo fuego a todo. Sí, eh, tenemos una tarea muy grande como fuerzas sociales porque precisamos mejorar nuestra comunicación con la población porque ¿Qué pasa? Son grupos eh, extremistas que también son manipulados, manipulados por intereses, manipulados por esta comprensión de que la democracia eh, no es la, la el mejor, eh, mejor camino. Eh, en Brasil nosotros tenemos un histórico de una dictadura militar muy grave. Eh, la construcción de la memoria de lo que fue una dictadura militar, la construcción de la historia de Brasil, de que eh, la democracia es la mejor opción, creo que es un, una tarea eh, de nosotros, de las fuerzas políticas, de fuerzas eh, democráticas. Eh, Los debates de comunicación, fake news, es también una, un comprometimiento eh, de, de lo fortalecimiento de los debates políticos en Brasil. Felizmente, Lula es un líder muy habilidoso que tiene la comprensión de la necesidad de que tiene que hablar con todo Brasil. No podemos hablar solamente con la izquierda, no podemos hablar solamente con lo, los que apoyan Lula. Tenemos también que convencer a las personas que votaron en Bolsonaro en la última elección de que estos datos terroristas no representan la, las voluntades políticas de Brasil, de que estos datos terroristas son isolados, son completamente eh, antidemocráticos y van contra la historia de Brasil. Ahora, Amanda, es indudable eh, la influencia que tiene, obviamente, el país más grande de la región, una de las economías, de las seis economías más importantes del mundo, vecino nuestro además, es, es sin duda alguna la influencia que tiene el Brasil sobre la región es históricamente importante. Eh, ¿De qué manera este puede ser un alto a estas medidas extremas? ¿Cómo se puede poner un alto a que lo que vimos ayer en Brasil no se replique en los otros países? Yo acredito que Brasil está mostrando al mundo que podemos sin vencer la extrema derecha, el fascismo con la democracia. La elección de Lula fue una elección muy dura, que necesitó de mucha movilización, de una reformulación de lo que es la izquierda de Brasil. Y Lula es un líder muy popular, muy habilidoso, que consiguió vencer a Bolsonaro. Fue una tarea muy grande. Entonces... Si pensamos en una perspectiva de que la presidenta Dilma sufrió un golpe de Estado, después Lula fue a la cárcel por un proceso judicial eh, imparcial, eh, y ahora volvemos al gobierno con un líder. Histórico muy importante, con una tarea muy grande, muy difícil, que es repactuar la sociedad de Brasil, que es fortalecer la democracia, dialogar con todos los poderes. Creo que este es el punto más fuerte de Lula. Está consiguiendo dialogar con todos los poderes, está consiguiendo eh, reestructurar las instituciones. Es una crisis grande, profunda, pero creo que podemos salir más fuertes y con una comprensión de que la extrema derecha es radical, de que la extrema derecha es terrorista y no es un cuerpo político que debemos subestimar, que es un cuerpo político que las fuerzas democráticas tienen que combater. Amanda, eh, quiero agradecerle este tiempo junto a nosotros, le estaremos convocando más adelante. No sé si de repente tiene algún punto más que mencionarnos eh, respecto a la situación actual, lo que está ocurriendo hoy, lo que están diciendo los medios hoy, el arco político, ¿qué se espera para las siguientes horas? La situación actual es que todo es muy urgente, que todo... Eh... Que responsables sean punidos, que las personas que invadieron, cometieron crimes, robaron obras de arte, todas van a la cárcel, sean punidas y que se desmobilize esos actos eh, que intentan infringir la democracia de Brasil. Es muy importante también la solidaridad internacional. Es muy importante que el continente sudamericano esté ya atento a lo que pasa en Brasil, eh, vigilante, porque nosotros hacemos parte de una gran región eh, muy compleja que es Latinoamérica. Amanda, una última pregunta. Desde justamente el balotage que dio por triunfador a Luis Ignacio de Lula da Silva, se instalaron piquetes, bloqueos, eh, se interrumpieron las operaciones aéreas en Guarulhos, una de las terminales aeroportuarias más importantes, no solo del Brasil, sino de Sudamérica en general. Eh, hubo cortes de rutas, manifestaciones, pedidos hasta a los extraterrestres para que salven al Brasil del comunismo y de, ese, de aquel enemigo perverso, como mencionaban, eh, y mencionaba usted, eh, Amanda, que estos bloqueos persisten. Eh, ¿Todavía se van a seguir manteniendo? ¿Cuál es la situación de estas personas bolsonaristas movilizados en el Brasil? ¿Qué pasaba en 2022? Es que lo presidente, lo líder de todos los esfuerzos era Bolsonaro. Entonces era muy difícil... Para Lula como un presidente electo, pero que estaba guardando su pose, que también había una fragilidad, eh, un cuestionamiento por parte de los golpistas, bolsonaristas, eh, era muy difícil tener una acción más dura. Pero ahora que percebo que Lula, eh, Flavio Dino, que es el ministro de la justicia de Brasil, está muy disponible a... Ser, usar la autoridad para que estos actos, esos bloqueos en las rotas, no sean permitidos. Porque que sabemos de que tienes fuerza, o, algunos grupos políticos de fuerzas militares fueron conniventes con todos esos actos radicales. Entonces, ahora eh, cumplir la ley, defender la Constitución de Brasil con más urge urgencia. Amanda, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Ha sido un placer y la estaremos convocando seguramente más adelante para estar atentos, analizando lo que ocurre en el hermano país del Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias por, todo, por toda atención a que pasa en Brasil. Estuvo junto a nosotros Amanda Harumi, licenciada en Relaciones Internacionales. Además, ...de la directora del Centro para la Diplomacia... Eh, ...analizando respecto a la situación... ...el día después de aquellos hechos vandálicos... ...esas imágenes que nos dejaron eh, Brasilia... ...que nos dejó Brasilia más bien... Eh, ...sede del de Poder Ejecutivo... ...sede del Poder eh, Legislativo... ...sede del Poder Judicial... ...las tres sedes que fueron tomadas, saqueadas destruidas por parte de miles de seguidores de Bolsonaro